Hola, chicle de fresa, ¿quieres leer conmigo? Uh... <risa> Hello, my flans, soy Berta, o Sweet Love, o Sweet, o como narices me queréis llamar. Por fin, uh, subo un vídeo después de un mes y pico. ¡Berta vuelve! ¡Sí! En este particular vídeo os venía a hablar de la falsa personalidad. Y os preguntaréis, Berta, ¿qué es eso de la falsa personalidad? Falsa personalidad, dícese de aquella persona que intenta aparentar ser algo que no es. Por ejemplo, cuando conoces a una persona intentas aparentar lo mejor de ti, ¿no? Quizás no eres tú mismo, porque es que no serás tú mismo cuando intentas gustar a alguien. Pero hay personas que han adaptado esa falsa personalidad como su personalidad. Cuando estás al lado de una persona con falsa personalidad, todo será de color de rositas, todo tendrá un aspecto diferente, pero vivirás engañado, vivirás engañado porque esa persona no te estará mostrando su verdadera personalidad. Y claro que en ese momento tú lo puedes ver perfectamente bien, pero esa persona quizá en su interior puede estar pensando, vaya dos ton de tío, barra tía, que tengo aquí al lado y de estar haciendo aquí eh, graciasito, No hago este vídeo por nadie en particular, solo es que me puse a pensar de los tipos de personas que había. Y me encontré este espécimen muy habitual, lamentablemente, en nuestra sociedad. Esa persona que nunca sabrás cómo es, en verdad, es un poco triste. Muchas de esas personas estaban pensando constantemente ¡Ay, mierda! ¿Ahora cómo puedo cambiar eso? Que le he dicho una mentira, que no sé qué, que no sé cuántos... O sea, vivir rodeado de mentiras en un mundo perfecto eso es engañarte a ti mismo. La verdad es que mucha gente lo hace. Lo que me refiero, que evadir la realidad está muy bien para, para pasar una mala temporada, una depresión o algo así más serio. Pero coger esa, esa falsa personalidad como personalidad propia está muy bien si quieres caer bien a la gente pero si en verdad eres un capullo de mierda por dentro pues la verdad es que te, te vas a resentir, o sea te vas a sentir culpable, a no ser que seas inhumano eh, es muy probable que te sientas culpable en una relación de amigos o de novios o de lo que sea en una relación entre dos o más personas tiene que haber confianza si, sí, uno no muestra cómo es verdaderamente, cómo, cómo los otros pueden confiar en él. Cuando ese tipo de personas se quieran dar cuenta de lo que son, quizá algún día cambian. Las personas con el tiempo maduran. Y madurar es bueno. Aunque a muchos nos gustaría ser pequeños e infantiles. Para siempre. La verdad es que no tengo guión. Me ha apuntado en un blog de notas del móvil falsa personalidad. Y he empezado a hablar de eso, la verdad. No, no pensaba que me saliera tan sentimental. Normalmente me gusta hacer los vídeos con humor. Quizá este vídeo para reflexionar, le sirva a alguien. Me he puesto tope seria en este vídeo, tío. Cuando si alguien me conoce dirá, ¿quién es esta que han hecho con la Berta? Oh, lo perdón, perdón, en serio, pero espero que os haya servido, es realmente algo que pienso. Se espero que os haya gustado este vídeo, es, es una opinión que he tenido de del mundo. Si seguimos actuando así, nunca sabremos quiénes somos realmente. Incluso puede hasta desaparecer nuestra identidad. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y un beso de muy fuerte para todos. Y yo me despido. Adiós. Suscríbete y dale like.